Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jocelyn Rodríguez, parte del equipo de educación de Interbank. Y como saben, todos los meses venimos realizando charlas para seguir aprendiendo más. Este mes, que ha sido el Día del Emprendedor hace poco, traemos una que sabemos que le va a servir muchísimo. Cómo empezar un negocio desde cero. Y la traemos porque sabemos que el Perú es un país de emprendedores. A esta charla estamos trayendo a Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista y creador de contenido. Bienvenido, Daniel. Gracias, Yoselin, por el pase. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes eh, todo lo que he aprendido en verdad. Yo soy cofundador de Cambista hace más de cinco años, la primera casa de cambio digital en el país. Y, por otro lado, también eh, me he dedicado ya hace dos años a crear contenido de valor para emprendedores en mis distintas cuentas personales de Instagram. Tengo un blog personal donde hablo sobre todo todos los temas que a ustedes les pueda interesar para negocios. El día de hoy, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y es ¿Cómo empezar desde cero un negocio? A mí me gusta mucho porque he conversado con muchos emprendedores en el camino y me doy cuenta de los principales dolores que han ido teniendo y es en ese sentido en el que preparo esta presentación para poder ayudarlos a que saquen adelante el negocio en la etapa en la que estén. Entonces vamos a entrar a todas las etapas que necesita tu negocio para que tenga 100% de éxito. Normalmente, el país, nuestro país, es un país muy emprendedor. Eh, de hecho, somos el país más emprendedor del mundo, según Arellano. Lamentablemente, no todos los negocios prosperan. Y es por eso mi preocupación de poder hacer este, esta presentación con ustedes y poder explicarles cómo poder hacer o la guía general para poder hacer un negocio exitoso, 100% exitoso. Si ustedes quieren, de alguna manera, asegurar que el negocio tenga 100% de éxito, tiene que enmarcarse en tres temas generales. La intersección de estos tres temas va a determinar qué tan exitoso sea tu negocio. Así de fuerte suena. ¿Cuáles son estos tres temas? Número uno, la deseabilidad. Vamos a entrar en cada uno de ellos, no se preocupen. Deseabilidad, factibilidad y viabilidad. La intersección de los tres temas va a hacer que tu negocio funcione. deseabilidad quiere decir cuánto es necesario, cuánto la gente necesita tu producto o servicio. La factibilidad quiere decir cuánto es que es posible para ti o para tu equipo hacer o responder a esa necesidad. Y la viabilidad es qué tan sostenible a nivel de ingresos es tu negocio, qué tanto puedes mantenerlo a largo plazo. El primer punto es la deseabilidad. Más o menos, para que se den una idea, de 10 negocios que se ponen en el país, 9 fracasan. Y se hizo un estudio muy interesante de por qué fracasaban estos 9 negocios que la gente ponía. El, la razón principal por la cual un negocio fracasa para que se den una idea, el 42% de los negocios que fracasan, fracasan porque no respondía a una necesidad. Crearon algo que la gente no necesitaba. Crearon algo que no respondía a un problema que la gente tenía. Entonces, nuestro principal foco va a ser responder a ese deseo, a esa necesidad que tiene la gente. O responder a un problema que le está generando angustia, frustración a una persona hoy en día y curiosamente hay tipos de problemas que se pueden responder ¿Cuáles son esos tipos de problemas? En primer lugar, el problema que puedes resolver es un problema que sea popular cuanto más popular sea el problema, más grande va a ser tu solución te pongo un ejemplo la empresa LinkedIn, ¿qué problema solucionaba? solucionaba las ganas de, de las personas de tener más empleo. La gente quería estar conectada para poder tener o estar empleable el 100% del tiempo. Entonces, si tú no tienes empleo, tú creas un perfil para poder buscar trabajo. Y si tienes empleo, también tienes un perfil para poder desarrollarte en algunas otras empresas o en la misma empresa en la que estás. Entonces, va generando un historial profesional. LinkedIn está solucionando un problema popular, Mucha gente quiere tener empleo. Mundialmente, globalmente, quieren tener empleo o quieren crecer en su empleo. Entonces, al ser un problema tan popular, la solución, como LinkedIn, es popular. Segundo problema es el problema frecuente. Cuanto más se repite el problema, más oportunidad para tu negocio de estar en ese momento presente. Te pongo otro ejemplo. Yo uso una plataforma... ...para poder organizarme, que se llama Notion... ...y ahí organizo mis listas de, de poder dependientes... ...de proyectos que tenga, y por ahí lo veo. ¿Por qué uso esta plataforma? Porque yo tengo las, la necesidad constante de ser productivo. Y cada cuánto se repite, te hago la pregunta... ...de tus ganas de ser más productivo y aprovechar 100% del tiempo. Constantemente nos levantamos, trabajamos al comienzo... ...empezamos el día, de repente nos distraemos... Y cuando nos damos cuenta que estamos distraídos, volvemos a la necesidad de, oye, tengo que ser más productivo. Entonces, esta plataforma está atendiendo, Notion, está atendiendo un problema que yo tengo y que se repite constantemente. En el caso, por ejemplo, de cambiar dinero, es un problema que también yo vengo a solucionar y que se repite, para poner un caso más cercano, cambista. Se repite, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar su tarjeta de crédito en dólares, tiene que pagar el alquiler en dólares, la hipoteca en dólares, tiene que pagar distintas cosas en dólares y ese problema se repite todos los meses. Entonces, cuanto más frecuente sea, más oportunidad con cambista voy a estar de estar en el momento correcto con mis clientes. Entonces, tenemos problema popular, problema frecuente. El otro problema es un problema caro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Airbnb? Caro me refiero a que sea caro para tu cliente ya sea a nivel de plata o ya sea a nivel de tiempo. Ambas cosas, o de esfuerzo. Tres cosas. Tiempo, dinero, esfuerzo. En el caso de Airbnb, ¿cuál era la alternativa previa a que exista Airbnb? Eran hoteles muy caros para las personas. Airbnb no solamente le daba la oportunidad de encontrar una alternativa más económica a las personas que buscaban un hospedaje, sino que le daba la oportunidad a las personas que tenían un lugar donde ofrecer a sus clientes monetizar ese lugar que tenían, ese hospedaje que tenían en su casa, un cuarto extra, para poder tener ingresos extra. Entonces, era un problema que era caro para las personas. Tener una habitación que no servía o que no usabas y al mismo tiempo darle la oportunidad de tener a otras personas hospedaje mucho más barato que un hotel. Un problema caro. El cuarto tipo de problema son los mandatorios. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una regulación cambia en algún país, normalmente aparecen oportunidades. Cierran puertas, pero al mismo tiempo se abren nuevas. Te pongo un ejemplo. Analicen todas las empresas que no tienen octógonos en el país. Cuando nace la ley de octógonos aquí en el país... Muchas empresas se vieron perjudicadas porque sus productos tenían la necesidad de poner el octógono en el packaging, en el paquete. Sin embargo, nacen otras empresas que, por ejemplo, es una empresa peruana que se llama Nutrico, que ninguna de sus galletas, cereales, tiene octógonos. Entonces despegó porque se aprovechó de un problema mandatorio, y no solamente mandatorio a nivel regulación, sino mandatorio de que la gente quiere comer más saludable para poder crecer su negocio, y es un negocio exponencial que ya no solamente está en Perú, sino también está en México, por ejemplo. Y finalmente, los problemas urgentes de solucionar. Este es el sexto tipo de problema. En urgente quiere decir que ya la gente está tan cansada de una alternativa que sí o sí necesita una solución. Y acá te pongo el ejemplo de despegar. Eh, esta, la gente cuando buscaba pasajes... Eh, buscaba una alternativa, no habían alternativas líderes en el mercado y había muchas agencias de viaje que a veces abusaban con el tema de precios, el servicio no era tan personalizado. Entonces la gente ya estaba, ¿sabes qué? Se había incluso adaptado al problema y lo hacía con cierto eh, recelo. Era un, era un dolor de cabeza buscar pasajes. Eh, las compañías aéreas también eran carísimas. Entonces nace despegar como una solución urgente a ese problema que ya la gente simplemente hasta se había acostumbrado, pero la gente necesitaba hoy resolver eso. Entonces nace ese tema. Y así tienes estos, seis, estos cinco tipos de problemas. Los populares, los frecuentes, los caros, los mandatorios y los urgentes. Te doy un secreto. Cuanto más tengas distintos tipos de problema, a tu solución, o atendiendo tu solución, más grande va a ser tu negocio. Si juntas un problema popular y juntas un problema frecuente, tienes una posibilidad más grande de que tengas éxito. ¿Por qué? Porque estás resolviendo una necesidad popular y una necesidad constante. Agrégale a eso que ese problema sea caro para tu cliente, mayor posibilidad aún. Entonces, siempre identifica qué problema estás solucionando. Si no hay ningún problema, no hay una necesidad acuciante probablemente estés yendo por un mal camino. Ahora, una vez identificas el tipo de problema, el qué problema estás solucionando, tienes que resolver quién es el que padece ese problema. Entonces, a veces dejamos un poco de lado esta parte de acá y creo que si es que me das a elegir, oye, ¿cuál es el problema que más se saltan los emprendedores o para que tengan éxito y por qué fracasan? Te diría que es el problema... Pero también, ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente? Me refiero a decirte, no que me digas, oye, mi cliente es de tal a tal edad, de nivel socioeconómico tanto. No, yo creo que para que tu negocio tenga éxito, tienes que volverte un psicólogo profundo. Entender quién es esa persona que te compra tu producto o servicio. ¿Quién es ese potencial cliente que es tu ideal cliente para que tú le vendas a esa persona? A veces queremos venderle a todo el mundo, pero cuando le vendes a todo el mundo, te das cuenta que no le vendes a nadie. Pero cuando le vendes a una persona, vas a encontrar personas similares que te compren tu producto. Y cuanto más magnético sea tu mensaje, perdón, cuanto más personalizado sea tu mensaje, más magnético será. ¿Cuáles son estas herramientas para poder conocer a tu cliente a profundidad? Yo tengo cuatro herramientas. Que yo personalmente las he usado en mi negocio, en los emprendimientos que he hecho después de Cambista y también para, eh, incluso, mi comunidad de emprendedores que hoy día tengo en mis cuentas personales. El primer o la primera eh, herramienta es el mapa de empatías. ¿En qué consiste este mapa de empatías? Son una serie de preguntas que resolverlas en entrevistas a profundidad con tu cliente te permitirán tener la cosmovisión o la mirada general que tiene tu potencial cliente. A veces creemos que es suficiente hacer encuestas a cierto tipo de clientes. Sí son importantes porque te van a dar datos cuantitativos para poder tomar conclusiones, pero me parece igual de importante en la balanza tener datos cualitativos, insights o pensamientos de esos clientes por entrevistas a profundidad. Entrevista decía Steve Blank, un emprendedor en serie en Estados Unidos, muy famoso. Él decía que antes de poner tu negocio, deberías por lo menos haber entrevistado a profundidad a 100 personas potenciales de tus clientes, potenciales clientes. Así que, ¿en qué consiste este mapa de empatías? Básicamente, preguntarle todas las preguntas relacionadas a lo que piensa y siente qué te importa realmente cuáles son tus preocupaciones inquietudes y aspiraciones con respecto al problema que quieres solucionar tampoco vas a preguntar de manera general de ahí es qué es lo que ve constantemente cuál es su entorno qué ve en sus amigos qué ve en el mercado qué ofertas tiene en el mercado con respecto a ese problema qué dice y hace cuál es la actitud que tiene ante el público cómo, se, cómo es su aspecto cómo se comporta ante los demás qué temas de conversación suelen tener con sus amigos, su entorno social y qué oye, qué es lo que dicen sus amigos, qué es lo que dice su jefe o las personas que influyen en su día a día, qué roles son los que más influyen en esa persona. No necesariamente tienen que ser influencers, sino de repente puede ser su padre, su, padre, su madre, puede ser algún familiar, algún amigo, alguna persona que influencia algún libro, alguna red social, algún canal, algún periódico y afecta qué cosas, qué temas o qué personas afectan eh, a, la, a, a tu cliente potencial. Y finalmente, eso te va a votar también cuáles son estos objetivos que tienen las personas profundas, deseos profundos, la medida del éxito, cuál es la medida con la cual esa persona mide que es exitosa, cuáles son sus obstáculos para alcanzar esos resultados. Y finalmente, los miedos, frustraciones, obstáculos de todos los esfuerzos que hace en su día a día. Eso te va a dar una cosmovisión de tu cliente. El segundo, la segunda herramienta es el, la experiencia del cliente, o le dicen en inglés eh, el journey, el, el buyer journey del cliente, o la ruta que hace tu cliente para resolver un problema. En este caso, tú tienes que encontrar no solamente quién es tu cliente a profundidad, sino hoy ese problema, cómo lo soluciona. Y esto es básicamente una, una ruta que tiene cinco etapas, ¿no? Desde que tiene conciencia que tiene el problema, desde que empieza a considerar opciones, compra algún tipo de producto o servicio, se queda con ese producto en el tiempo y recomienda o no. Ese es un embudo desde que, con, desde que tiene la conciencia de que necesita algo. Entonces, tú tienes que desde ese embudo mapear ¿Cuáles son los actores, actividades o acciones que el mismo cliente hace para llegar a resolver su problema? Imagínate en este caso, si tú tienes la necesidad, tienes sed. Entonces, yo ahorita me doy cuenta que hablando mucho con ustedes, tengo sed. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a... ¿Dónde busco algo para saciar mi necesidad? Entonces, si tengo sed, puedo tener, querer, empiezo a considerar, puedo querer una gaseosa, puedo querer agua... ¿Puedo querer un jugo? ¿Puedo querer quizás un café? ¿no? Entonces empiezo a considerar mis opciones. Y de la nada sé que tengo una bodega o puedo agarrar y sacar mi celular para hacer un pedido a la bodega de la esquina que me traiga eh, agua o jugo o lo que sea. Eh, y una vez que tengo, de repente cierro con la bodega, me trae la bodega en 10 minutos. O se demoró 40 minutos. Uy, ahí hay un punto de dolor. Algo me duele porque se demoraron 40 minutos y no saciaron mi necesidad inmediata. Allí hay una oportunidad, por ejemplo. Entonces empiezas a identificar puntos de dolor en esa búsqueda de saciar una necesidad. En los puntos de dolor es donde tu negocio va a entrar. Hoy, tu cliente, ¿qué alternativa existente tiene para resolver ese problema? ¿Cuáles son los puntos de dolor? Y los puntos también donde estoy más contento o más neutral. Y donde están los puntos de dolor es donde tu negocio tiene que entrar. De ahí, el otro objetivo o qué es lo que tienes que agrupar es el buyer persona. El buyer persona es, resuelve básicamente todo lo que has agrupado de estos insights o pensamientos de tus clientes en el mapa de empatías y eh, este, esta ruta que hace tu cliente para resolver un problema, sale el buyer persona. Que básicamente es un perfil que tiene tu cliente, no solamente demográfico en el sentido de eh, como les dije al comienzo, de tal a tal edad, de tal nivel socioeconómico, no. Sino que es quién es tu cliente a nivel psicográfico también. Las frustraciones, eh, los objetivos que tiene, los hábitos, los intereses. ¿Quién es tu cliente? Ponle nombre y apellido. Así puedes tener entre 1 a 15, 20 buyers personas. En Cambista, por ejemplo, tengo distintos buyers personas. Tengo, por ejemplo, personas que alquilan un departamento... Hombres, mujeres que tienen entre 25 y 35 años, independientes, que todos los meses quieren sentirse ordenados en sus finanzas y quieren pagar a tiempo, en el, en el, al, al día 1 o 30, su tarjeta de crédito y su alquiler. Entonces, recurrentemente me cambian en cambista porque son ese tipo de clientes. Ahora, tengo clientes que, por ejemplo, ya no, no compran dólares, sino que venden dólares. Imagínate fotógrafos. Fotógrafos que necesitan comprar eh, o que compran sus aparatos en dólares, entonces también son clientes constantes y que también ganan en dólares a veces por sus servicios. Entonces, con sus servicios tienen que cambiar de dólares a soles. Entonces, son perfiles distintos que tú tienes que ubicar y ponerles nombre y apellido. Ese es el buyer persona. La cuarta herramienta se llama, en inglés, Jobs to be done, en español, tareas por hacer. ¿En qué consiste básicamente esta herramienta? Es que ningún cliente, Compra tu producto porque tu producto resuelva una necesidad específica. Tu cliente contrata, mire esta diferencia, tu cliente contrata tu producto para él hacer algo. Hace algo con tu producto. Y no solamente hace algo, sino que es alguien. Y ese es el punto crítico. Yo no me compro una computadora, una laptop, por la computadora en sí misma. Yo me compro la computadora para ser más productivo, para de repente ser una persona más moderna, para de repente eh, ser más eh, ágil en mi día a día, ¿no? ¿Para qué te compran tu producto? ¿Para qué un cliente contrata tu producto? Es como Mario Bros. No sé si ustedes han jugado Mario Bros. Mario Bros. de la nada estaba ahí saltando en el juego y de la nada ve una flor, ¿no? Esa florcita que salía cuando golpeaba una esto, ya. Cuando cogía la flor, no es que la flor le daba, no es que... La flor en sí resolvía una necesidad de Mario. ¿Qué, ¿Por qué Mario Bros? ¿O por qué te veías en la necesidad de coger la flor de Mario Bros? Porque se convertía en un Mario Bros más grande y que tiraba fuego. Ok, ¿quién es esa persona una vez contrata tu producto? ¿Quién es esa persona que quiere ser Entonces tú no vas a vender tu producto, tú vas a vender lo que esa persona se puede convertir. Llegamos a la siguiente parte. Toda esta parte que hemos hablado inicialmente es la deseabilidad. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? Y ahí hay varias herramientas. ¿Qué tipo de problema vas a solucionar? ¿Qué, cuál es la, ¿Quién es tu cliente específico? Y las herramientas para poder determinar ese cliente particular. Ahora entramos a la parte de factibilidad. ¿Qué tan posible, ojo, es que tú puedas crear esa solución para tu cliente? De repente imagínate si tu cliente quiere... Eh, no sé, irse a Qatar por el Mundial, tú no tienes la factibilidad hoy como emprendedor de crear una aerolínea nueva que vaya a Qatar más barata que el resto que está. No tienes la factibilidad, a menos que levantes una, un capital gigantesco, pero ¿qué tan factible es que tú resuelvas una necesidad? Ese es el otro punto que vamos a entrar. Y aquí el primer punto clave es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Eh, ¿Cuál es la propuesta de valor que le vas a dar a ese cliente que has identificado con ese problema en particular? ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es ese mensaje o esa oferta que le das a tu cliente que sea distinta al resto de ofertas que tiene y que, por la cual esté dispuesta a pagar. Esa es la propuesta de valor. Entonces, ¿por qué un cliente o resuelve básicamente tres preguntas importantes? ¿Qué es tu negocio? Uno, la solución. Dos, ¿en qué se diferencia a otras alternativas que tiene hoy tu cliente? Y tres, ¿qué beneficios me vas a dar a corto y a largo plazo? Pongamos una agencia, una, una, un ejemplo claro. Y es el ejemplo de una agencia de marketing digital. Imagínate. Eres una agencia de marketing digital. ¿okay? Entonces, ¿Qué eres? Solución. Soy una agencia de marketing digital. ¿Cuál es la diferenciación con otras alternativas? Hay un montón de agencias de marketing digital. ¿Qué te diferencia? A ver, me diferencia que yo sé, yo te puedo ayudar a eh, establecer Facebook Ads, o sea, publicidad en Facebook, enfocada en inmobiliarias. ¿Soy? ¿Qué me diferencia? Que soy una agencia de marketing digital especializada en publicidad en Facebook para inmobiliarias. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo? Voy a aumentar tus ventas. Eso nada más es la agencia digital. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de la agencia de marketing digital? Soy una agencia de marketing digital especializada en publicidad en Facebook para inmobiliarias y te voy a ayudar a aumentar tus ventas a largo plazo. Entonces, una inmobiliaria, cuando agarre y diga, ¿qué, ¿cómo puedo aumentar mis ventas? Va a haber una agencia de marketing digital general y va a haber una agencia de marketing enfocada en publicidad en Facebook para inmobiliarias y que va a ayudar a, permitir mis ventas, a aumentar mis ventas, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir la que es más especializada. Entonces, así defines, haz el ejercicio con tu negocio. Te invito a hacer este ejercicio con tu negocio. ¿Qué es? ¿Qué te diferencia? ¿Y cuál es el beneficio a largo plazo que le das a tu cliente? Cuando tengas esto claro, únelos en una síntesis y esa es tu propuesta de valor. Segundo punto, el famoso... Prototipo o MVP, Producto Mínimo Viable. ¿Cómo se construye esto? A veces nosotros creemos que para resolver un negocio, para emprender algo, tienes que hacer algo perfecto antes de salir al mercado. Pero no, te voy a dar unas buenas noticias, no tienes que hacer algo perfecto. Tienes que hacer un prototipo rápido y barato, que no te cueste mucho. A veces creemos que tenemos que invertir un montón de plata para emprender, no necesariamente. Yo les digo, empecé con 3.000 soles en Cambista. Esa fue mi capital inicial para poder probar que existe una necesidad. ¿Cuál era mi prototipo inicial? Mi prototipo inicial era yo personalmente tener cuentas en soles y en dólares y decirle a un amigo mío, oye, ¿quieres dólares al precio de la calle? Sí, ok, transfíreme dólares a mi cuenta de banco y yo te transfiero soles a tu cuenta de banco. Ese fue mi prototipo. ¿Necesité plata? Sí, necesité plata para tener en soles 100 dólares, esos 3.000 soles que te digo, para hacer el cambio rápidamente. Ese fue el prototipo para probar que había una necesidad en el mercado. Tu preocupación como emprendedor es resolver rápidamente la hipótesis de que tu solución responde a una necesidad. Los negocios son hipótesis, son creencias que tú tienes que validar rápidamente y muy barato. ¿Cómo lo validas? Con este famoso prototipo MVP, Producto Mínimo Viable. ¿En qué consiste? Es un ciclo que se va repitiendo y que va creciendo. Construyes un producto, ¿no? creas un producto que resuelve esta necesidad que te digo y mides rápidamente qué tanto la gente ha usado tu producto, los pocos clientes que tienes. Sacas datos y de esos datos, de esos resultados, te das cuenta si dices, oye, continúo con esta hipótesis o pivoteo o cambio de hipótesis totalmente o de repente mejoro la hipótesis que he hecho. Aprendes de esos datos y creas nuevas ideas para volver a construir. Ese ciclo, hasta el día de hoy yo lo mantengo con mi empresa y hasta el día de hoy he visto los negocios más exitosos que siguen con el mismo ciclo. Este ciclo te permite, como te digo, validar hipótesis rápido y que no gastes tanta plata. Entonces, Crea este prototipo. ¿Y qué, re, qué responde o qué preguntas responde este prototipo? La primera pregunta es, ¿cuál es la suposición más arriesgada de tu negocio? La suposición más arriesgada de mi negocio cuando empecé era, ¿la gente me va a transferir dinero primero? Esa era la suposición más arriesgada. ¿Cómo valido esa suposición? Ahora, a esa suposición, la siguiente pregunta son dos preguntas. ¿Cuál es el experimento más barato y más rápido para validar esa suposición? Esas dos preguntas y tienes claro cuál va a ser tu prototipo. Con esas dos preguntas claras, armas el prototipo y el MVP. Entonces, ¿cuál es esta métrica? O cómo me dirás, Daniel, ¿cómo puedo validar que mi producto eh, enganchó con el mercado? ¿Cómo puedo validar eso? Hay una pregunta muy sencilla y es, haces una encuesta, imagina que tengas 100 clientes iniciales. Okay, tienes 100 clientes o 10, si quieres ponerlo, 10 clientes iniciales. A esos 10 le haces una simple pregunta, una vez que ya hayan usado tu producto, del, ¿qué tan decepcionado te sentirías si es que mi producto no existiría? Y hay tres opciones, muy decepcionado, algo decepcionado o nada decepcionado. Haces la encuesta y para que tu producto tenga validez en el mercado, por lo menos el 40%, debe sentirse muy decepcionado. Si es que no se siente... Si es que el 26%, imagínate, si es que de 100, 26 personas se sentían muy decepcionados, tienes que ajustar tu estrategia. O tienes que segmentar mejor a tu cliente, o tienes que preguntarle a tu cliente, oye, ¿qué te falta? A ese que se siente algo decepcionado, decirle, oye, ¿qué te falta para sentirte muy decepcionado? Y eso que falta, priorizas en tus alternativas, para que más personas se sientan muy decepcionados. Esa es una métrica importante. Y en ese sentido, eh, a los que se sienten muy decepcionados, también cuestionalos y pregúntales. Oye, ¿por qué te sientes tan, tan decepcionado si no existiría? Y eso te va a revelar el principal factor por el cual un cliente es fanático de tu negocio. Entonces, ese factor es el que tienes que potenciar, tanto en tu producto como en tu comunicación. Bien, esos fueron los tres puntos importantes de la estrategia para poder validar si tu producto ha enganchado con tu mercado. A través de este prototipo, haces esas tres estrategias. Segmentas mejor, analizas por qué falta que un cliente que se siente algo decepcionado se sienta muy decepcionado y duplicas eso que el cliente siente, por el cual, se, perdón, duplicas, el factor por el cual el cliente se sentiría muy decepcionado si tu, cliente, si tu negocio desaparece. Esas son las tres estrategias. Y eso fue eh, este tema de factibilidad para cerrar el siguiente punto y entrar al siguiente. Y aquí entramos al siguiente punto, que es la viabilidad. ¿Qué tan sostenible es tu negocio? Te voy a contar un ejemplo hace poco que, que he visto. Y es que era una empresa... Que lo que hacía era su propuesta o su hipótesis, como venimos hablando, era si es que alguien, algún e-commerce, una plataforma, una tienda virtual se registraba en su plataforma, le permitía a los clientes que se registraba pagar en un solo check. Con un solo clic pagaba. ¿Qué hipótesis tenían? Que la gente se cansaba de pasar tantos procesos engorrosos para pagar en una tienda virtual y querían simplemente un solo clic pagar. Esa fue su hipótesis. Y levantaron... O sea, invirtieron de, o sea, recibieron de inversionistas como 100 millones de dólares. Una empresa australiana que se llamaba Fast, hace poco, acaba de eh, levantando 100 millones de dólares, acaba de anunciar que ha quebrado. ¿Qué pasa? Que su negocio, o la propuesta, o el modelo de negocio que tenían, no era sostenible para cubrir sus gastos del día a día. Contrataron a 500 personas... Eh, y, ...y no tuvieron la, la caja para cubrir sus responsabilidades. A pesar de que era una buena propuesta. A pesar de que tenían más de 1.200 tiendas virtuales inscritas en su plataforma... ...y que tenían millones de dólares transados. ¿Qué pasa aquí? Y es aquí donde es importante tener esto. Si es que tú creas un negocio que resuelve una necesidad... ...y eres capaz de hacerlo... ...de nada te sirven estas dos cosas si no vas a hacer algo que se pueda sostener a largo plazo. ¿Ok? Y esas son las bases de tu negocio. ¿Cuál es la primera parte para poder saber si es que hay una... si es que es viable tu negocio? En primer lugar, tienes que ver el tamaño de mercado. ¿Qué tan grande es la oportunidad? Como les decía al comienzo, tiene que ver más con el tema del tamaño o el, el, si el problema es popular o no. Pero si, si tu negocio... Es muy acotado. Imagínate que tú agarres y digas, voy a vender, voy a poner un ejemplo, de repente no lo he analizado bien, pero voy a poner un ejemplo para, para, para que grafiques un poco la idea del tamaño de mercado, lo, lo importante que es el tamaño de mercado. Voy a hacer una plataforma que conecte paseadores de perros con personas que necesitan pasear sus perros. ¿Okay? Esto es un ejemplo real en verdad. Es un ejemplo que nació y lamentablemente el tamaño de mercado hizo que acorte y que cambie su modelo de negocio. ¿Cuántos paseadores hay en el país? ¿En el Perú? Esa fue mi primera pregunta cuando hablé con este emprendedor. Y dos, ¿cuánto vas a cobrar? Él quería cobrar un porcentaje de lo que gana un paseador. ¿Cuánto cobra un paseador por sacar a tu perro? ¿10, 15 soles? Y él quería cobrar más o menos el... 10% de lo que cobraba el paseador. Entonces te iba a cobrar un sol o un sol 50 por cada paseo. ¿Qué pasaba? Que él cambia su modelo de negocio, el emprendedor cambia su modelo de negocio porque el tamaño de mercado era muy chiquito. Tan chiquito que tenía un tope, un techo. Lo y sacamos el cálculo en ese momento. Y lo máximo que iba a facturar al año eran 300 mil soles. Pero, ok, tú irás de 300 mil soles, Daniel, es un montón. Sí, es un montón, pero ahí se quedaba. Ahí se quedaba. Entonces, ok, en el análisis, que hicimos? Oye, ¿cómo ampliamos el mercado? Ok, de repente ya no sean solo paseadores, sino que seas una plataforma que conecte también veterinarias con personas. O que sea que conecte, eh, no sé, eh, veterinarios que van a tu casa de salud también con personas. Empresas de comida de mascotas con personas que necesiten. Y así se convirtió en una plataforma que hoy en día es una, una, una, un emprendimiento que se llama Canoa. Pero ampliando esto, ya dijimos, ok, acá hay un negocio más interesante y que no tiene techo. ¿No? Canoa con K. Ese fue el emprendimiento yo también me metí invirtiendo ahí. Pero tuvimos que ampliar el tamaño de mercado. Esto es clave, gente. ¿Cómo sacas el tamaño de mercado? Sencillo. Y a veces tú me dirás, Daniel, tengo que hacer estudios de mercado gigantescos, tengo que pagarle a tal empresa un montón de plata. no. ¿Sabes cómo sacamos nosotros que en nuestro negocio de cambio hay 30 billones de dólares al año que se cambia? ¿Sabes cómo lo sacamos? Muy sencillo. Agarramos, entramos a la superintendencia de banca y seguros y vimos los cambistas y casas de cambio registradas. Dato público. Los datos públicos los puedes encontrar, por ejemplo, en INEI hay un montón de datos públicos que puedes sacar. ¿Ok? Por ejemplo, y poniendo otro ejemplo, distinto al mío, para que no se compliquen, en el mercado de mascotas, tú puedes saber por el INEI cuántas familias tienen mascotas. ¿no? Y lanzas suposiciones. Agarras y dices, ok, ¿cuántas familias tienen este, mascotas? 6 millones de familias. Ok, 6 millones de familias. ¿Cuánto gasta una familia por su mascota al mes? Lanzas suposiciones. En base a las encuestas que hagas, dices, ok, más o menos una familia gasta, ¿qué? ¿100 soles? ¿200 soles en su mascota? Más... Entonces sacas el cálculo y multiplicas lo que gasta en promedio en la industria una persona por el tamaño de la, de la industria que sacaste en el y 6 millones, sacas el cálculo, multiplicas y sacas el tamaño de mercado. Ahora, para acotar más tienes que no solamente lo que gastan en la industria, sino también lo que gastan en ese producto particular. Ya no es en lo que gastas en, en, tu, en la mascota en general, sino que lo que gastas en eh, comida de perros. Entonces, ya se acota un poco más, ya multiplicas y sacas el tamaño real de mercado. Y de ahí, si quieres delimitarlo más, de repente vas a abrir una veterinaria en, este, no sé, en tales distritos, o que pueda atender a tales distritos, y ahí también acotas mucho más, solamente en Lima. ¿no? Ya no todo en el Perú, porque solamente llegas a Lima. También acotas así. Entonces, esta formulita de, multiplic de multiplicar lo sacas con supuestos. No tienes que hacer un gran estudio de mercado y los supuestos son públicos. Hoy día la información está ahí, la puedes buscar tranquilamente. Hablaba de cambista. En cambista, por ejemplo, nosotros calculamos cuánta gente había registrada. Fuimos a los cambistas y les preguntamos, estamos en un trabajo en la universidad, ¿cuánto capital mueves al día? No nos quiso decir el monto, sino que nos dijo, ok, yo mi, mi capital de trabajo lo muevo 5 entre 5 a 7 veces al día. O sea, le doy vueltas. Ya, teníamos ese dato. Ahora, ¿cómo sacamos el dato de cuánto capital manejan? Lamentablemente tuvimos que ver las noticias y darnos cuenta cuánto robaban, cada vez que había un robo, cuánto robaban a un cambista y a una casa de cambio. Y sacamos que un promedio de esos robos, y sacamos que un cambista tiene un capital de trabajo de 10 mil dólares, al día lo mueve cinco veces más o menos como les dije son 50 mil dólares y una casa de cambio le roban en promedio 25 mil dólares hicimos el cálculo la multiplicación de generar esto y sacamos que al año en la calle o en general también sacamos los datos de los bancos se mueve 30 billones de dólares así sacamos el tamaño de mercado y así vimos el tamaño de la oportunidad siguiente punto clave clave este punto y es la pregunta probablemente más recurrente que me hacen. ¿Cómo saber cómo ponerle el precio a mi producto o servicio? ¡Uf! Pregunta clave. Respuesta clave. No hay una regla, pero hay tres variables que te pueden servir. Tres variables importantes. Una, clave. Define tus costos. Costos. Y cuando digo costos es los costos reales de lo que necesita tu negocio. Porque a veces agarramos y decimos, ya a ver, voy a trabajar desde mi casa, desde, la, desde el garaje acá abajo, en el sótano, o en, en mi oficina, no, no tengo que ir a una oficina, no tengo que pagar oficinas, no voy a pagar un contador, porque al comienzo voy a hacerlo así nomás por mi lado, no voy a pagar a un abogado, no me voy a pagar sueldo, no voy a pagar sueldo a trabajadores, porque todavía no voy a tener trabajadores, voy a hacer el negocio así nomás. ¿Cuál es el problema de esto? Y es que, a veces, eh, ponemos el precio pensando en que nuestros costos están muy por debajo de donde deberían estar. ¿Por qué? Porque somos emprendedores, somos recurseros. Entonces, vamos a ver la manera de ahorrar los costos de alguna manera. Pero en el análisis, nunca bases tu precio en costos subsidiados. Porque si lo haces así, en un futuro te vas a ver obligada, obligado a subir tu precio. Y créeme que a ningún cliente le gusta que le suban el precio. Entonces, en el análisis tienes que tener claro qué necesita mi negocio para estar al 100%. Necesita tal persona de recursos, tanta gente de recursos humanos, necesita oficinas, necesita eh, que tenga un contador, necesita tal, tal, tal cosas. Entonces, tú ya sabes tus costos fijos y los costos variables para dar esa oferta de valor. Entonces, tú tienes tú Costo fijo, costo variable, y sabes que para poder cubrir este costo fijo costo variable necesitas este precio en tanto determinado tiempo. El costo es clave. Nunca subsidies tus costos en el análisis. En la práctica puede ser distinto. En la práctica tú te vas a bandear y vas a recursearte, eso está bien. Pero en el, en la, en el análisis, tus costos deben ser tal cual. Para que tu precio no lo bajes, no lo subsidies, y eso va a ser importante. Primer punto, costos. Segundo punto, ¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente? Importantísimo. Tu cliente puede estar dispuesto a pagar eh, tal monto y tú, pagas, y tú ofreces un monto más chico y estás dejando esta plata sobre la mesa. De repente tu cliente está pagando, dispuesto a pagar más o menos, pero tienes que ver cuánto está dispuesto a pagar tu cliente. Y el tercer punto, clave, ¿cuánto está cobrando tu competencia? Tú no vas a cobrar un monto eh, demasiado grande cuando tu competencia está cobrando mucho más bajo, o de repente tu cliente se está dispuesto a pagarla por la marca que lo hagas. Esas tres variables juegan juntas y por eso digo que no hay una regla, porque son las tres variables las que tienes que considerar para, en el tiempo obviamente, para poder poner tu precio. Y aquí hay un punto importante que les quiero resaltar y es que, separen sus finanzas personales de su negocio desde el momento uno. Ahí ves, hace poco me junté con una emprendedora que me decía, Daniel, eh, he estado yo, no me he puesto ningún sueldo con mi esposo, porque era el negocio de los dos, y eh, iban quitando plata del negocio para sus viajes, para sus gastos personales, ¿no? Y de la nada me dice, Daniel, yo no sé, sí, en verdad. Eh, me he ido pagando y tengo miedo. Me, me da cierta culpa porque le he ido quitando plata al negocio. Y el negocio ha ido creciendo bien. Y sacamos el cálculo de cuánto hubiera sido si hubiera separado desde un comienzo un sueldo para ella y para su esposo eh, con el hecho de haberse sacado migajas. Y se dio cuenta que se hubiera repartido más plata si hubiera determinado un sueldo separado del de sus cuentas personales. Entonces... De la nada le quitó la culpa, porque decía, ya no tengo culpa, porque me he quitado menos plata de la que me hubiera podido pagar. Entonces, es clave que ustedes, como les digo, en el análisis, separen sus cuentas personales de la de los negocios. ¿Cómo lo separan? Bueno, Interbank tiene una alternativa muy interesante, que puedes crear una cuenta simple o una cuenta de negocio separada 100% digital. No tienes que ir a ningún lugar, no tienes que ir a una agencia a pasar trámites, no, puedes hacerlo totalmente digital y lo haces de golpe. De frente se para gastos. Para que tú puedas tener, obviamente de repente, como le digo a esta chica, al comienzo no te vas a pagar un sueldo exorbitante, ¿no? Pero de repente te puedes pagar un variable de las ventas que tenga tu negocio. Y ese variable lo pones de manera separada siempre. Para que no se mezclen con tus temas personales. He visto sociedades de negocios que se rompen por el hecho de juntar cuentas personales con cuentas de negocios. Así que tenga mucho, mucho cuidado con eso. Finalmente, dos puntos importantes es el punto de equilibrio. Es decir, tú tienes tus costos fijos ¿no? en el análisis, como vimos. Imagínate que el costo fijo de tu negocio es de 30.000 soles. Pagas un alquiler, pagas tal cosa, ¿no? 30.000 soles. Ok, ¿cuál es tu precio promedio? Imagínate que en el lugar vendas, este, no sé, cases de celular, ¿no? Los aparatitos de celular que cuestan en promedio... Te toma eh, un case de celular, imagínate para hacerlo fácil, 3.000 soles. 300 soles, un case de celular. Estoy poniendo un precio gigante. ¿eh? 300 soles. Entonces, tú agarras y divides. 30.000 soles entre 300 soles te va a salir cuánto, que necesitas vender 1.000 case de celular al mes para cubrir tus costos fijos. Divides tu costo fijo entre el beneficio que sacas por cada venta de celular. Entonces tú sacas que si divides estos, necesitas vender X monto o X celulares, ¿qué dices de celulares? Para poder cubrir tus costos. Eso de ahí lo sacas para poder tú tener y ponerte una meta. Nosotros sabíamos, oye, ¿cuántas operaciones tengo que hacer con mi negocio para llegar al punto de equilibrio? Necesito hacer 1.687 operaciones al mes para cubrir mis costos. Ok, pongámonos esa meta. Primera meta de tu negocio, llegar al punto de equilibrio pero con los costos, como les dije, no subsidiados, con los costos reales de tu negocio, con recursos humanos, con tu sueldo, con todo, todo. Con eso saca cuántas ventas necesitas hacer para que tu negocio esté en verde. Y el siguiente punto son los eh, modelos de negocio. Bueno, Perdón, hay un punto importante aquí y es que para tú poder medir este punto de equilibrio es clave, Perdón, para tú poder sacar este punto de equilibrio, es clave que tú eh, tengas una herramienta para medir esos ingresos. Cómo vendas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la oportunidad de crear con Interbank, Cobro Simple, que es una plataforma para que el cliente pueda hacer pagos desde su celular, desde la plataforma del banco, en pago de servicios. O tienes, por ejemplo, la plataforma Tunki, que también te permite medir cómo vas, vas haciendo, vas logrando tus ventas. Estos dos productos te van a permitir hacer, oye, mira... ¿Estoy llegando a mis ventas o no estoy llegando a mis ventas? Eso te va, esa, esa plataforma te va a poder traquear te va a poder permitir traquear cuánto te falta para llegar a tu punto de equilibrio. Y finalmente están los modelos de negocio. Los modelos de negocio, acá hay distintos tipos de modelos de negocio. Y acá les voy a decir, tú puedes, por ejemplo, crear, eh, te voy a poner un ejemplo, ¿no? te puedes cobrar una venta directa, ¿no? mi producto cuesta tanto, y tú me das ese precio, a ese precio me pagas, y yo gano, cubro mis costos variables, y yo gano un beneficio neto de ese, de ese producto vendido. También, en mi caso, por ejemplo, eh, puede ser un negocio que yo llegue a un público, y que eh, ese público, yo no monetizo del público al que llevo, sino que monetizo por esas empresas que quieren llegar, a ese público objetivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? yo en mi cuenta de, como influencer de negocios, en mi Instagram, yo no le cobro nada a mi comunidad. Yo le cobro a las marcas que quieren llegar a esa comunidad. Entonces, gano por publicidad también. Ese es un negocio eh, que no le cobras directamente, sino que le cobras indirectamente. Y otra forma, por ejemplo, es un modelo de negocio que, como les dije al comienzo, Airbnb es un marketplace que junta oferta y demanda. Es una plataforma que conecta ofertas y demandas. Ese es otro modelo de negocio. Y así hay un sinfín de modelos de negocio que tú puedes explorar y ver cuál es el más adecuado para tu aquí y ahora. Entonces, ahí les invito a, a probar qué distintos modelos de negocio son los más interesantes, eh, tanto para hacer más sostenible tu negocio como para hacer que tu cliente esté dispuesto a, a entrar a ese ciclo de facturación o ese ciclo de ingresos que vayas a crear. Bien, eso ha sido todo por hoy. Creo que una habilidad clave de todo emprendedor es eh, formarse, es mantenerse eh, 100% informado. ¿Para qué? Para que tú puedas justamente desarrollar tu negocio. El negocio no acaba cuando tú ya validas el negocio y listo. Tú tienes que seguir manteniéndote formado, seguir aprendiendo más. Y para eso quiero invitarlos a la plataforma de eh, p. Aquí van a encontrar muchísimos, muchísimos recursos para que puedas aprender desde cero a emprender, pero también a poder gestionar el día a día de tu negocio. Te van a dar estas herramientas dependiendo de la etapa en la que estés para que tú puedas seguir avanzando. Bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a resolver Todas las preguntas que me, que me van a hacer, que ya las tengo acá, voy a mirarlas un ratito. Vamos a ver. ¿Hay alguna etapa que sea más importante que otra entre deseabilidad, viabilidad y factibilidad? Eh, como dije al comienzo, creo que eh, la mayor razón por la cual un negocio fracasa es por la falta de deseabilidad. Un 42%, estos son datos reales a nivel, a nivel global, el 42% de negocios fracasa porque no estaba resolviendo una necesidad. Si me das a elegir entre las tres, te diría que más importante es que valides que hay una, un problema una necesidad. Después de eso ya vas a ver si es que cómo haces algo factible y cómo haces algo deseable, pero encuentra una necesidad, quédate ahí el, la mayor, de tiempo, el mayor de tiempo posible, quédate ahí, porque... Si no validas una necesidad, esa es la base para construir el resto. Si no hay, estás frito. Siguiente pregunta. ¿Qué hago si mi negocio empezó por necesidades de la pandemia, pero ahora ya no tengo tantas ventas? Bien, respondemos con la presentación. Ciclo. Acuérdate del ciclo del prototipo. Tú tienes una hipótesis. ¿Ok? Los negocios son hipótesis. Yo tengo una hipótesis que quiero validar en el mercado. ¿Cómo lo valido? Construyes algo. Construyes algo barato ¿No? Y, y también rápido para validar si es que es, esa hipótesis es cierta o no. Y aquí vas a medir, en este punto de acá del ciclo, mide, saca datos de tu cliente mismo, ¿resuelve la necesidad? Sí y no. Si no estás resolviendo una necesidad, lo clave de un emprendedor es ser lo suficientemente flexible para pivotar, para cambiar. Te pongo el ejemplo de una, una pollería, se llama Rancherito Peruano. Ellos eran un restaurante que vendía comida criolla en pandemia. Llega hace dos años, viene Vizcarra y dice, ¿sabes qué? 15 días cuarenteneados. ¡Pum! 15 días. Ok, esperaremos 15 días, dijeron ellos. Y esperaron 15 días, todos los días perdían plata en su restaurante de criollo. Y dijeron, oye, esto no va a ser 15 días. ¡Pum! Se alargó, se alargó. ¿Qué hicieron? Pucha, ¿qué es lo que el peruano más extraña? El pollo en la brasa y abrieron Don Rancherito, compraron un horno de 3.000 soles para 6 pollos, y así hicieron su pollo a la brasa, compartieron su historia en Twitter, se hicieron virales, ¿por qué? Porque hicieron un tweet que decía, si es que te tomas una foto con tu pollo Don Rancherito y con tu vacuna Sinofarm participas en un sorteo por medio Pollo a la Brasa. La gente lo compartió porque a, a, a, a enganchó justo con la coyuntura, Don Rancherito es un negociazo de pollo a la brasa hoy en día. Entonces, a lo que voy con esto es una característica clave de un emprendedor es la posibilidad o la rapidez y flexibilidad de cambiar rápido en base a la necesidad de tu cliente. Entonces, si tú creaste un negocio en pandemia, tienes que tener un ciclo, un bucle para pivotar rápido, para cambiar rápido. No tengas miedo de hacerlo, porque tu negocio depende de la necesidad de tu cliente. Siguiente punto. Si ya tengo mi idea de negocio clara, ¿cómo puedo saber si va a gustarle al público? Clave. Hay, hay mucha gente que me decía, Daniel, yo tenía esa idea de negocio. Qué pena que tuviste la idea de eso, pero la, las ideas de negocio están sobrevaloradas. No interesa si tienes una idea de negocio buena. No, no interesa, así te lo digo fríamente. Si tienes una idea de negocio, no sirve de nada si no la ejecutas. ¿Cómo la ejecutas? Como les dije, prototipo, rápido. Pero el prototipo tiene que, no solamente basta decirle, hola, he creado esto. ¿Estarías dispuesto a pagar tanto por este producto, la gente te va a decir que sí, no interesa. Tú tienes que decirle en ese momento, ok, cuesta tanto, págame acá. Si la gente paga, has validado algo. Solamente si la gente paga, o un experimento más sencillo, si alguien fuera de tu círculo social paga por ese prototipo que has creado, tienes algo que has validado. Sencillamente, sin hacer mucha vaina, ahora sí dices, ok, este prototipo lo he creado, ¿funcionará o no? Ok, a tus amigos te compran, claro, te, te, te compran porque te apoyan, pues no. Pero a ver, véndele a alguien que no te conozca. Si le vendes a alguien que no te conozca, hay una oportunidad. Siguiente punto. Pero, para cerrar el punto, las ideas son baratas, son fáciles, están sobrevaloradas. Ejecuta, ejecuta algo. Si tienes una idea de negocio, ponla en, ponla en acción, rápido. Siguiente punto. ¿Cómo recomiendas decidir cuánto asignarnos de sueldo? Esto es lo que, ah, mira, ves... Esto es importante. Como les dije en la, en la presentación, al comienzo probablemente, o sea, ustedes tengan claro cuánto, están, cuánto quieren ganar de sueldo. ¿no? Si tú eres socio y trabajador al mismo tiempo de tu negocio, tú tienes dos formas de ganar dinero. Una es por las utilidades. no Después de, tienes tus ventas, hagas tus gastos y te quedan utilidades que tú puedes metértelas en tu bolsillo o las puedes reenviar, re reinvertir en tu negocio. no Entonces, las utilidades es una forma que es para ganar dinero como socio, socia. La otra forma es como trabajador que te pagas un sueldo. Ten claro ese sueldo. Imagínate que quieras ganar, pagarte al sueldo 5.000 soles. Yo con 5.000 soles estaría tranquilo con mis responsabilidades del día a día. Ok, 5.000 soles al mes. Al comienzo no te vas a pagar 5.000 soles porque ahogas el negocio. Ok, ponte un variable en las ventas por lo menos al comienzo. Yo de las ventas, de la ganancia final, me voy a pagar un sueldo de 20% de las ventas. Bacán, Ese es tu sueldo. Entonces, así vas trabajando hasta que llegues al tope de 5 y a 5 te pagas 5 fijos y lo ves como un gasto fijo, ya no como un gasto variable y así vas creciendo y te pagas por utilidades. ¿no? O contrata gente que cubre esa posición y tú ganas por utilidades. Pero así, acuérdense de manejarlo de manera separada con las plataformas que les dije de Interbank y listo. Bueno, hasta ahí nomás. Los invito una vez más a, a suscribirse a esta página que les digo que es aprendemásinterbank.p para que ustedes puedan aprender mucho más y gestionar sus negocios a largo plazo. Y no se olviden, nunca dejen de aprender. Muchas gracias.